En primer lugar, desde luego, trasladar eh, desde nuestro grupo parlamentario, desde nuestra coalición El Carrequín Podemos, eh, una vez más, nuestro apoyo y nuestra solidaridad con las y los trabajadores, miles en este momento, eh, que tienen en riesgo sus puestos de trabajo en diferentes empresas eh, en nuestro país y en, en diferentes empresas industriales y que es precisamente el tema de debate que se trae hoy a la Cámara. Nuestro grupo, en el mes de julio, entendía ya también que esta situación era lo suficientemente grave como para plantear, y así lo hicimos público, la necesidad de que el Parlamento Vasco tuviera un debate monográfico sobre esta cuestión. Finalmente, ese planteamiento que nosotros hacíamos no, no recabó los apoyos necesarios y no tuvimos ese debate monográfico. Bien, hoy, traemos, hoy tenemos este debate, tenemos eh, diez minutos para manifestar nuestra opinión al respecto y vamos a intentar explicar por qué nos parece una cuestión no solo grave, sino que nos parece que de lo que estamos hablando no es una cuestión coyuntural. Y por eso entendíamos que necesitaba un debate monográfico. No es una cuestión coyuntural, sino que es la evidencia de problemas serios estructurales en nuestra industria, en nuestro sector. El industrial, que consideramos seguramente todos los grupos de la Cámara, o así lo he escuchado yo en más de una ocasión, que tiene que ser el sector corazón de la economía de este país. Y al que, por lo tanto, hay que dedicarle una especial... Atención. La situación de gravedad se ha evidenciado en, el, en los meses de verano en una serie de encadenamientos de empresas con problemas graves que se conocieron y se hicieron públicos, pero con problemas que venían con anterioridad, que no eran cuestiones puntuales que salían en un momento concreto, sino que eran problemas que ya existían y que estaban en nuestras empresas industriales. En muchas de ellas, algunas muy importantes, como se ha visto, por ejemplo, en el caso de la naval. Pero, además del encadenamiento de empresas importantes y de la que dependen miles de puestos de trabajo durante los meses de verano, tenemos un segundo elemento que, desde luego, a nuestro grupo nos hace cuestionarnos, como mínimo, que tenemos que hacer en este Parlamento la reflexión sobre si el problema es coyuntural, como defienden los grupos que sostienen al Gobierno, o es un problema estructural, como defendemos desde nuestro grupo. Hay elementos, indicadores, que van mucho más allá de lo que hemos conocido este verano. El peso de nuestra industria respecto al PIB es uno de ellos. Se ha hablado aquí ...sobre los objetivos explicados por el señor Urcuyo ...de subir del 23 y pico o 24% al 25%. La realidad es que en el año 2008, antes de comenzar la crisis... ...o de que la crisis impactase en nuestro país, en Euskadi... ...los porcentajes estaban en el 25%, cuando anteriormente... ...este país había tenido un peso de la industria mucho mayor. Por lo tanto, hay que mirar a más largo plazo, y así lo entendemos nosotros... ...para intentar comprender o admitir que el problema es estructural y no es ni un problema solo producto de la crisis... ...que lógicamente ha incidido y nosotros desde luego no vamos a negar una realidad... ...ni de que es un problema coyuntural de una serie de empresas que no se sabe muy bien por qué... ...o simplemente por malas gestiones han entrado en crisis en este verano. Y un tercer elemento que nos hace a nosotros reflexionar sobre si el problema es coyuntural o estructural... La opinión de los sindicatos, ya sabemos que para algún grupo parlamentario o para algunos grupos parlamentarios quizás esto no sea relevante. Para nosotros es muy relevante, porque es la opinión de los agentes que representan a las y los trabajadores, en este caso de los sectores industriales. Y todos los sindicatos del país, con las diferencias que sabemos que mantienen entre ellos en muchas cuestiones, han opinado lo mismo sobre esta cuestión. Y todos han coincidido en decir que no es una cuestión coyuntural, todos han coincidido en decir que es una cuestión estructural y todos han coincidido en criticar la política industrial del Gobierno vasco y en señalar a la política industrial del Gobierno vasco como parte del problema y no como parte de la solución en estos momentos. Por eso nosotros mantenemos esa posición, creemos que es un problema estructural y decimos... ...que hay un fracaso de la política industrial del Gobierno. No porque haya habido una serie de empresas... ...que han entrado en crisis grave este verano. Entrar en grave crisis este verano... ...es la consecuencia o la evidencia... ...una de ellas, precisamente... ...de ese fracaso de la política industrial del Gobierno vasco. Nosotros queríamos señalar hoy tres elementos... ...de... De ese, de, esa, de ese fracaso de la política industrial al menos tres elementos en el tiempo que tengo que creemos que han de ser corregidos y que creemos que evidencian también los problemas de nuestra política industrial uno de ellos es la falta de alternativa real y digna a los miles de puestos de trabajo que se pierden y que se han perdido durante años en el sector industrial, en el sector que es el para nosotros como he dicho antes, el que debería ser el motor de la economía. Porque no es solo crear puestos de trabajo que compensen los puestos de trabajo que se pierden. Todos sabemos, y así lo dicen todos los datos, que los puestos de trabajo que se están perdiendo durante años en la industria son puestos de trabajo que tenían unas condiciones más o menos dignas, puestos de trabajo más o menos estables y con condiciones más o menos dignas. Y los nuevos puestos de trabajo que se crean, por el cambio de peso entre los sectores de nuestra economía y por las nuevas normativas laborales que lo facilitan, nos llevan a unos puestos de trabajo en condiciones mucho más precarias. Ya conocen ustedes los datos, más del 90% de los contratos que se hacen son temporales, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Un segundo elemento, y ya lo hemos comentado también desde nuestro grupo más de una vez, y a mí me parece especialmente grave, la más que evidente falta de control por parte de la Administración por parte del Gobierno vasco, del dinero público que se destina a la política industrial, del dinero público que se destina a empresas y del dinero público que se destina a empresas en crisis. Esto se ha evidenciado también en varias de las empresas que han estado en crisis este verano. El señor Casanova ha puesto algún ejemplo y yo no quisiera repetirme demasiado, pero ya pregunté en esta Cámara por el caso de CEL y se me dio una contestación a todas luces insuficiente. Una empresa que tenía una participación pública que deja de pagar la luz cuando tiene participación pública del 40% y de la que el Gobierno apenas sabía nada. El caso de Sei, donde la Administración se entera prácticamente de que entran con de acreedores de la mano de los sindicatos cuando ya estaban en él. Eso quiere decir que ponemos el dinero público, que a nosotros nos parece bien, para ayudar a empresas en crisis, pero no hacemos un seguimiento de qué se hace con ese dinero público. Y son múltiples las empresas que han demostrado esta manera de actuar. Y esto es un error de la política industrial que hay que corregir. Un tercer elemento, porque se me acaba el tiempo, la falta de transparencia. Hay mucha propaganda en este Gobierno, hay muchas fotos y hay mucho Teleberry, cuando se abren empresas o cuando se trae una multinacional. Pero luego nos falta información de qué se hace o, como decía, de qué se hace con el dinero público. Este verano, el señor Lendakari, yo le vi en el telediario afirmar que había 36 empresas a las que se estaba haciendo un seguimiento eh, concreto por su situación. Bien, yo quise preguntar para hacer nuestra labor eh, parlamentaria, porque es un tema que nos ocupa y nos preocupa, nuestro grupo parlamentario quise preguntar sobre esas empresas y con mi buena voluntad desarrollé doce preguntas por escrito, que sabía que no siempre tienen las mejores respuestas, pero nuestra sorpresa mayúscula y nuestra indignación es que a doce preguntas por escrito sobre esa cuestión se nos ha respondido con medio folio, medio folio de respuesta para doce preguntas concretas. Nos parece del todo impresentable. Y decir que la, la base argumental de no dar respuesta es decir que la información no puede ser pública. Cuando se preguntan cosas como a cuántos trabajadores afecta, de cuántos trabajadores estamos hablando, no son datos, no son datos que afecten a las empresas, son datos globales y no, ni siquiera se responde eso. Y además en la propia respuesta se nos dice que a no ser... Que, que no tienen carácter público, a no ser que el departamento pues haya concedido algún tipo de ayudas o algún tipo de actuación. Entendemos que de esas 36 empresas alguna actuación ha tenido el, el, el departamento y ninguna respuesta se nos ha dado, ni una respuesta a las 12 preguntas que hemos hecho al Gobierno. Bien, se me acaba el tiempo, así que simplemente decir que la transacción que nosotros hemos firmado con el grupo proponente tiene algunos elementos de nuestra enmienda que nos parecen muy interesantes. El apoyo a las movilizaciones de los trabajadores, porque los trabajadores y las trabajadoras que están defendiendo sus puestos de trabajo no están solo defendiendo sus puestos de trabajo en estos momentos, están defendiendo precisamente el sector económico, ...que todos los grupos parlamentarios hemos manifestado, al menos públicamente... ...que entendemos que tiene que ser el motor de la economía. Por lo tanto, ellos sí están en la calle poniéndose las pilas... ...y defendiendo lo que nosotras y nosotros teníamos que defender con más ahínco. Y una cuestión para terminar, sobre el planteamiento ante los sindicatos... ...porque han criticado al Gobierno. Y el Gobierno ha tenido más de una salida de tono sobre los sindicatos... Y les ha dicho, y en concreto voy a decir, le ha dicho al sindicato ELA que no puede meterse en cuestiones políticas. Y se lo está diciendo un afiliado a comisiones obreras, poco sospechoso de venir aquí a defender los intereses particulares de ELA. Les ha dicho que no pueden meterse en cuestiones políticas como estas. Y yo vengo aquí a decir lo contrario. Los sindicatos tienen tanta legitimidad como tenemos las organizaciones políticas de plantear cuestiones sociopolíticas. Y ustedes pueden no estar de acuerdo con ellos. Es absolutamente legítimo. Y criticarles sus posiciones. Pero no se les puede decir que no intervengan y que no tengan opinión sociopolítica. Tenemos un problema industrial... Y las empresas en crisis que se han evidenciado este verano son una muestra de ello.